Muchas veces me siento solo. Entonces me imagino que tengo otras vidas. A veces me imagino que soy un actor famoso. Otras veces que soy un médico. En concreto, un ginecólogo. Pero la que más me gusta de todas las vidas que imagino es la de cazador, pero un cazador de monstruos. Pero claro, solo son sueños.